Feliz, feliz año nuevo, fin, feliz 2018. Eh, si no habéis visto mis otros vídeos donde os deseaba la feliz Navidad, y os comunicaba que tenía dos libros en Amazon, Libera tu mente, inspectora a Cártel, un verano de sudor y muerte. Pues.. Espero que los vayáis viendo ¿no? porque como siempre tengo incidencia con el internet, ¿vale? Hoy voy a presentaros mi nuevo año, me gustaría hacer un vídeo sobre pues la cómo hacer trenzas de hilo, ¿vale? Como habéis visto mi pelo está como más, está más liso, pero no me he echado alisador ni nada. Es porque siempre antes de acostarme hace trenzas de hilo y haces las llevo durante una semana, me pongo una peluca y ya está. Entonces, para que os quede así el pelo, lo que voy a hacer es enseñaros a hacer las trenzas de hilo. Eh, yo las hago con una lana cualquiera de estas de, de hacer punto, punto no, de hacer jersey eh, Podéis pon, hacerla de colores o hacerlas, pon, o, o coger lana negra, vale Entonces lo que hago es lo hago en dos para que está, esté más gordito y no me haga daño a las manos Porque no estoy muy acostumbrada Entonces lo que yo hago es, eh, ya está peinado porque lo tenía así, vale Entonces lo peinas bien el pelo os echáis vuestros productos que soléis echar eh, yo por ejemplo me, me he echado por la noche eh, castor oil sabéis que lo vendo en mi tienda en mi tienda de Curly Man en Amazon eh, y también bueno me eché también lo que es el Cantú que no lo tengo por aquí, pero también que lo vendo en mi tienda Amazon, ¿vale? Mi tienda. Vais a Curling Manga, hacéis clic en lo que es el, el producto y ya directamente a la tienda Amazon, ¿vale? Ahí podéis comprar tranquilamente, pasar vuestra tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hago? Pues una vez que ya me he puesto el producto, el castor siempre hay que poner solo en la zona de las entradas, ¿vale? Siempre, para que el pelo crezca sano y esté fuerte. Y el Cantú en el resto del pelo. ¿Sabéis qué hay dos tipos de Cantú? Uno que es especialmente para el pelo natural afro y el otro que puedes utilizarlo eh, tanto afro como pelo si lo tienes al listado. Entonces, cogemos nuestro hilo. Voy a hacer dos para que lo veáis. Intento hacer los vídeos ahora más cortos para la hora de subirlos a, a la página web. Pues no, o al YouTube no tengáis que buscarlos o estar mucho rato descargando. ¿Veis? Lo que hago es asegurar primero la primera parte. Pero ya la tengo asegurada, ¿Lo podéis ver, ¿ves? y Entonces ahora ya es solamente dar vueltas al hilo, ¿vale? Eh, si lo sabéis hacer con hilo normal, lo, lo podéis hacer con cualquier tipo de hilo, pero yo como no estoy acostumbrada, intento hacerlo con hilo negro normal de este de coser la ropa y me hacía daño, ¿vale? Entonces, eh, mi peluquera que me hizo unas trenzas africanas, que yo creo que ya las habéis visto en los vídeos, pues lo hizo con lana, entonces pensé, wow, es mucho mejor porque no, no me hace daño... Y ya está, ya sabes que todo es a acostumbrarte, a lo mejor si las hubiera hecho desde pequeña no pasaría nada Pero yo nunca me había hecho de estas, ¿vale? Este es el truco, ¿veis? Entonces, si lo hacéis por la noche, si, si, si sabéis hacerlo muy bien, debería el hilo estar más, más ajustado, ¿vale? Para parezca que, que está envuelto como lo hacían las indias america, los indios americanos, bueno, eh, los nativos americanos como lo hacían ellos, que lo hacían con las cintas con trozos de cuerdas de piel que cubrían todo el pelo, vale Pero yo todavía no sé hacer esto Entonces yo lo hago de mi forma como sé Y os enseño como sé Ok, pues voy a hacer otro para que lo veáis Ya os he explicado que yo he aplicado siempre a mi pelo castor oil, Que sabes que aceite de refino Eh, jamaicano, es aceite negro de refino jamaicano, vale Que es uno de los mejores del mercado Por lo menos el que yo he probado Porque es el que mejor me ha ido y es el que vendo en mi tienda Entonces lo mismo voy a hacer aquí, vale, dos hilos eh, lo, lo pongo en dos, la lana y a, a, procedo a hacer exactamente lo mismo. Aseguro primero la parte de atrás. No sé veis cómo, no sé si lo podéis ver, cómo ves. Seguro la primera parte de atrás y una vez que la tengo asegurada ya voy dando vueltas. Lo bueno de esto es que por ejemplo si lo hacéis vosotros podéis apretar la cantidad que podéis soportar, ¿vale? Porque cuando fui a la peluquera, ella no aprieta mucho porque se lo dije, es muy maja, pero para mí me pareció que me hacía muchísimo daño. Entonces, cuando me lo hago yo, con mi cuerpo es muy delicado, yo lo intento hacer eh, menos apretado, ¿vale? Y entonces, esto serían las trenzas africanas o trenzas de hilo que se hacía mi abuela, por ejemplo. Hay muchos modelos, a ver si puedo en el blog hacer, eh, coger unas cuantas fotos y enseñaros los modelos de trenzas africanas, que por ahí son unas, unas preciosas. Las una vez que tienes así el pelo, si te lo haces por la noche, bien, como te lo he explicado, eh, por la mañana pues ya solo quitártelo. Vale, vamos a quitárnoslo. Ya sé que este no vale porque yo ya lo tenía hecho, ¿no? Eh, es, aparte es muy fácil quitártelo, ¿ves? Es que solo es estirar el hilo. Y ya está, y ya el pelo, mirar qué bonito, precioso, ¿no? Estoy muy feliz con mi cabello porque he trabajado muy duro para tenerlo así y he tenido que aguantar muchas críticas y mucha gente que se reía, ¿sabes? Bueno, ya sabes que cuando alguien quiere algo en la vida, a veces no todo el mundo le parece que sea lo correcto, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero mirad, qué bonito. El otro día me dijo una amiga mía, se llama Bea, me dice, Jo Carmen, no todo el mundo puede tener hasta la talargua de pelo natural. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Porque esto esto es un, ha sido un trabajo muy duro y con mucha perseverancia de, de, ¿sabes? De decir, esto es lo que yo quiero, me importa un bledo lo que la gente eh, piensa de mí, ¿sabes? Yo No soy como mucho, como dice mi madre, que soy como mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía mucha personalidad. So you can see. This is my beautiful natural afro hair from curlymange.com. Okay, so hope you enjoy. Pues este es mi estupendo video sobre las trenzas africanas y cómo te queda el pelo liso sin haber tenido que, que alisártelo con ningún producto ni nada. Simplemente hacemos trenzas africanas por la noche. Si puedes llevarlos durante el fin de semana o durante, si por ejemplo ustedes si que ha habido fiesta, eh, tres o cuatro días se queda incluso mucho más liso, ¿vale? De forma que si luego te quieres pasar la plancha un poquito, o pasarte luego al secador con un cepillo, o sea, te queda el pelo súper bien sin haber tenido que ponerte ningún producto, absolutamente nada. Y como veis, mira, qué movilidad, ¿eh? I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single... <risa> <risa> Siempre sabe, es que me encanta la canción sabio, Porque es, es como a todas las mujeres solteras, o sea, les a los dice los señores Ponerles un anillo, ¿qué pasa? Pedir el anillo Y esto es todo, esto dura un poquito más porque es una demostración, así que no sé, espero poderlo subirlo y feliz año nuevo, Filip, 2018, que va a ser el mejor año de vuestra vida, el mejor año de mi vida, porque voy a superar esta etapa tan dura de mi vida, que es estar aquí en Guinea Ecuatorial, ay que nunca pensé que vendría aquí, ¿sabes? Quizás por eso me cuesta tanto, pero bueno, dicen que eh, Buda no te da aquello que no puedes agu aguantar, ¿no? vale O qué no sé, eh, ya está. Un besito, os quiero muchísimo, visitar mi canal en YouTube, que es donde va a aparecer este vídeo, CurlyMange.com, te con mangue. y ahora vamos a pasar al siguiente, siguiente vídeo que es reflexiones, que hace mucho que no hago, ¿vale? Un besito, Recordar, podéis comprar mi libro. En Amazon, Free Your Mind, Libera Tu Mente, que es un libro sobre coaching, empoderamiento, motivation, motivación, ¿vale? Y también podéis encontrar mi libro, Carter, Inspectora Carter, que es mi primera incursión en el thriller, eh, con suspense, misterios, asesinos en serie, Madrid, de fondo, bueno, porque nuestra ciudad es muy bonita. Así que un besito, os quiero y espero que podáis ver este vídeo cuando antes voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Hasta luego, chao.